Cuando Dios inicia una obra o un proyecto Dios por lo general lo hace con una visión de grandioso crecimiento Dios nunca piensa en términos de sumar de uno en uno sino que Dios piensa en aumentar rápidamente a números mayores que bien puede llamarse un crecimiento no por suma sino por multiplicación cuando Dios creó al ser humano hombre y mujer le dio desde el principio la capacidad de poder multiplicarse, reproducirse. El plan original de Dios sorprendentemente para nuestra cultura actual no fue una encomienda de reproducción controlada y limitada, sino que después de recibir la bendición de Dios, recibieron el mandato fructificar y multiplicarlos. Después de que Dios tuvo que raer de la faz de la tierra la vida de casi todo ser viviente, reservando de su diluvio solamente a ocho personas, a Noé y a su esposa y a sus tres hijos, Sem, Can y Jafé, con sus respectivas esposas, Dios les bendijo y para la propagación de la vida humana les ordenó lo mismo, fructificar y multiplicados y llenar la tierra. La orden no significaba que Eva, o que las cosas y las nuevas de Noé estaban configuradas para crear, tal vez o procrear gemelos, trillizos, quintillizos o Sino que el mandato era una expresión del anhelo de Dios de que su creación específicamente, la tierra no fuese un planeta vacío, sino como dice el profeta Isaías, que no la creó en vano para que fuese habitada la creó y el proceso tenía que darse por multiplicación cuando Dios llamó a Abraham para comenzar a crear a su pueblo amado el Israel del Antiguo Testamento él le dijo haré de ti una nación grande Dios pensó en grande Dios no pensó en pequeño y después de tres generaciones la de Abraham, de Isaac, y Jacob según la historia del éxodo aunque de Jacob, nieto de Abraham, se conoce de manera más distinguida 12 de sus hijos, en realidad todas las personas que le nacieron a Jacob dicen que fueron 70. En algún momento Dios le dijo a Jacob, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La orden también fue, crece y multiplícate. Y en los siguientes 430 años dice la historia que los hijos de Israel se multiplicaron y multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. En Egipto allí se multiplicaron en gran manera. Casi dos millones y medio de personas salieron después de 400 años o 430 años anteriores. Pero la multiplicación aplicada a los proyectos y planes de Dios no es un sistema solamente para Israel y los patriarcas. No, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos también, le dio una unción de multiplicación. Sus primeros discípulos y apóstoles fueron ungidos para eso ha sido ungido para eso, mire lo que dice Hechos 6, 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos es que se multiplicaba grandemente en Jerusalén, unción multiplicadora, recuerde los tres mil, recuerde los cinco mil que se convirtieron luego en discípulos, el número de los discípulos dice, nuestro doctor Lucas se multiplicaba grandemente de manera específica, lo que hoy quiero decir es que el crecimiento y el avance de la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra debe ocurrir por un medio y es la multiplicación, la primera manera de cómo puede darse esta multiplicación es cambiando una mentalidad pequeña, absurda por una mentalidad de expansión, el Señor Jesucristo transformó, Mentalidad de sus discípulos les enseñó el secreto de la multiplicación y les dijo, por tanto, y de hacer discípulos, es decir, no les puso límites, sino que amplió el área de expansión, no los puso en una colonias ni lo fraccionó en Jerusalén, sino que les habló de todas las naciones, es decir, viene multiplicación para todas las naciones. Y aunque la mayoría venía de poblaciones pequeñas de la costa del mar de Galilea, el Señor cambió la mentalidad a las naciones y así lo hicieron en lo sucesivo. Fueron a Samaria, luego al Evangelio llegó a Judea, luego a Asia, luego a África, luego a Europa y hace 51, 151 años vino a América, a Latinoamérica vino el Evangelio. Y ha venido este evangelio en una expansión poderosa. Viene una poderosa multiplicación sobre renovación para las naciones en toda la tierra. Tan solo en Colombia se realizarán 87 eventos entre congreso, convención, confraternidades, campañas evangelísticas, trabajos en las calles, hospitales, cárceles, colegios, universidades... Estos trabajos programados por el Espíritu Santo que serán replicados en los cinco continentes traerá la más grande multiplicación de la historia de renovación para las naciones. Creemos que en todo el territorio colombiano, en cada iglesia latina, en Norteamérica, en Europa, en África, en Centroamérica, en Asia, en Sudamérica, habrá un despliegue del Espíritu Santo poderoso ministerios generales en la iglesia se multiplicarán, el ministerio de bloques y células, el ministerio de evangelismo y consolidación, ministerio del instituto bíblico, las damas se multiplicarán, los caballeros crecerán, los prejuveniles, los niños, los ministerios de danza, de músicos, veremos grandes músicos que se levantarán el ministerio de comunicaciones avanzará y se multiplicará como nunca la logística en este 2023 RPN, Renovación para las Naciones será una iglesia en constante crecimiento, en constante expansión, con miembros comprometidos que ejerzan influencia en su entorno y para esto se requiere un cambio de mentalidad, sal de tu metro cuadrado, mira la arena del mar, mira los cielos, cuenta las estrellas, así será la multiplicación, la orden del cielo es fructificar y multiplicado, fructificar, multiplicado y si llenar la tierra, como dice el profeta Isaías, acerca de Dios y la tierra, no la he creado en vano para que fuese habitada, la creó, es decir, el proceso tenía que darse por multiplicación. Si tu ministerio, si tu vida, si tu familia está en desolación o estéril, levántate hacia la multiplicación. Recuerda lo que Dios le dijo a Jacob. yo lo sé y estoy seguro que este planeta tierra se llenará de renovación para las naciones de hombres y mujeres que se van a multiplicar en gran manera y convencido estoy de esta profunda palabra que cada continente y nación será bendecida se multiplicará cada iglesia local cada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 Te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia. ¡Tremendo! Lema para este año 2023 Pastor nos alegra mucho este lema maravilloso que nos acaba usted de anunciar Y esta palabra poderosa que ha llegado a nuestros corazones Muy bien, estamos entonces aquí reunidos precisamente con nuestro Pastor José Luis Montoya Presidente y fundador de la misión Renovación para las Naciones también estamos con nuestra hermana Natalie Flores y quienes habla el pastor John Castaño, Supervisor Nacional de Colombia. Pastor, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. No, el placer es mío poder saludar a todos nuestros hermanos en el mundo, especialmente a nuestros hermanos allí en el África, en Europa, Centroamérica, Sudamérica, Isla del Caribe. Norteamérica y en Asia. ¡Qué alegría tremenda! Estamos muy contentos con esta palabra de bendición. Gloria a Dios. Y lo más importante, pues acabamos de terminar y estamos ya al final de 2022. Eh, queremos preguntarle, Pastor, ¿qué pasó con Puertas Abiertas 2022? Fue un lema extraordinario que nos cubrió todo este Amén. año bajo esa bendición. Eh, ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál ha sido el resultado de esa palabra lanzada a través de este 2022? Te Pastor Castaño, que los hechos no mienten, quien quiera no verlo, es asunto suyo, pero lo que Dios ha hecho este año es impresionante, Gloria a Dios. solamente en la ciudad de Medellín, estamos hoy en 51 barrios cuando arrancamos en 17, y hoy estamos en 51 barrios, se si abrieron las puertas sobre 51 barrios, la extensión de los campos blancos, de las iglesias en el mundo, lo que Dios ha hecho es cosa tremenda, o sea, si sí, sí, un año, un año Dios se movió y abrió puertas cerradas, fue esto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eh, Pastor, bueno, ahí vimos eh, en este lanzamiento del lema un versículo muy especial, y estamos hablando de Génesis 22, 17, y lo voy a leer, dice... De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Gran versículo, cuéntenos, Pastor. Mire, ese, ese versículo tiene un trasfondo, tiene un contexto muy importante. Eh, un día Dios toma una iniciativa y es llamar a Abraham y ponerlo en un camino y, y había una promesa detrás de ese llamado que era constituirlo en un pueblo grande y esa promesa implícita bendición de lo que dependía que el pueblo sea grande era que fuera un hombre bendecido amén amén y esta promesa de bendición se abre a su vez en un amplio abanico y le dice en el versículo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 Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Usted ve que en el versículo de uno el Uno lo pone en el camino uh -huh. eh, En el versículo 2a Lo va a constituir en un pueblo grande uh -huh. En el versículo 2b y 3 allá hay una promesa de bendición De, que, de la cual depende que él sea grande y en el versículo 2b se abre el abanico y dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, será bendición. Amén. Luego dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y todo esto constituye el marco en el que Dios ordena y Abraham ejecuta y ya lo veremos porque es importante. Dios había llamado a Abraham para constituirlo en un pueblo grande. Porque Dios siempre multiplica y no resta. Y, y al llamarlo, le dio una promesa de bendición. Siempre que hablemos de bendición, en este contexto hablaremos de multiplicación. Porque la bendición, en este contexto, es garantía de fecundidad. Es decir, el que fuera bendito, era fecundo. Y en esa época... Por eso es que era un problema la estéril. Porque cualquiera que se casaba quería ser fecundo para tener muchos hijos y tener un pueblo grande a su lado. Y tener bendición. Y tener trabajo. Y tener algo grande. Y entonces Dios le está diciendo a él, con la bendición lleva fecundidad. Y fecundidad hablamos de multiplicación. Por eso es que su nombre sería grande y sería bendición. Entonces allí vamos a abrir como unos círculos concéntricos que van a señalar una progresión en la bendición divina en el primero Dios bendice a Abraham en el segundo Abraham se convierte en bendición porque ya es fecundo y luego en el tercero serán benditas en ti todas las familias de la tierra la bendición que toca Abraham que lo hizo fecundo se abre en un caudal de vida esto quiere decir que si Dios te toca con su bendición, aunque seas estéril, serás fecundo y te vas a multiplicar. Ah, perfecto. ¿Y todo eso qué quiere decir? Que la bendición traería un caudal de vida. Porque el que tiene vida multiplica. Uh -huh. Muy importante. El muerto no puede engendrar. Engendra el que tiene vida. Sí. Engendra el que tiene la genética para engendrar. Y entonces, si Dios toca un hombre con la bendición, va a ser fecundo. Se va a multiplicar. Y en ese contexto era que Dios venía hablando con él. Ahora, no solo era para él, sino que Abraham, la bendición de Abraham iba a entrar en contacto con Israel. Es decir, que Israel iba a ser fecunda. ¿Sí? Que Israel iba a tener vida. Que Israel iba a traer vida. Y por eso Dios levantaba profetas que traían vida. Levantaban pueblos que traían vida era un pueblo que tenía bendición, donde se paraban, había vida, había multiplicación, había bendición, porque lo había tocado la bendición de Dios, amén, amén. entonces si lo tocó la bendición, fecundó, era fecundo, y entonces era reproductor, y luego esa bendición, entró en contacto con la humanidad entera, según lo plantea el erudito Pablo, amén. que ahora esa bendición también era nuestra, decir que cualquiera de nosotros íbamos a ser tocados por la bendición de Dios y si la bendición nos tocaba, éramos fecundos y si éramos fecundos, habría vida donde esté el muerto, vamos a tocar y hay vida qué uh -huh. o sea que la bendición tiene resultados, pastor increíblemente, y, y tangibles sí, porque es que el bendecido es fecundo uh -huh. y el que es fecundo trae vida la bendición era eso precisamente la bendición de Abraham era eso exactamente Fecundidad y Amén. vida. Uh -huh. Ta, pastor, también algo muy importante, no era solamente la bendición y la promesa para Abraham. O sea, ahí también vemos cómo se refleja en toda la humanidad y no solamente en el pueblo de Israel. No, porque, interesante pregunta, porque aquí lo de Abraham simplemente es una estructura. Amén. Una estructura que iba a ser similar a Israel y a nosotros. La estructura era un llamado de Dios. Uh -huh. Un mandato de Dios una obediencia una promesa y la ejecución de ese mandato entonces, si esta, si, entonces en todo va a entrar esa, ese tipo de estructura porque Dios funciona y va a funcionar y se va a entrecursar entre dos realidades su sentido en el tiempo y el sentido que recibe de Dios a Abraham en su propio tiempo ¿Qué quiere decir esto que no solamente iba a ser bendecido a Abraham sino que iba a ser unidireccional hacia adelante no en su tiempo sino también en otro tiempo venía la bendición en ese sentido no era individual era para todos entonces podemos ver que lo que se promete a Abraham apunta a Israel y a la historia de su pueblo y lo que promete a Abraham también apuntaba a nosotros y aquí es más a nuestra descendencia, entonces. Y a nuestra descendencia. ¡Wow! ¡Glorioso! Tremendo. O sea, que no solo cubría a él, sino que va más allá del tiempo. Iba a ir más allá. Trascienden dos realidades. El tiempo de Abraham y el tiempo de Dios. ¡Gloria a Dios! Abra Abraham veía esto. Jehová estaba viendo otra cosa. Mm -hmm. mí? Abraham se estaba viendo el bendecido y su pueblo. Dios estaba viendo bendecido a Abraham y hasta este, a esta y a, a todos. <risa> ¡Todos! ¡A mí. Nos iba a bendecir el Señor. ¡Excelente! Y al hacerlo esto, entonces introduce una idea que, que contiene una bendición divina. ¿Qué quiere decir? En el versículo 2 que usted leyó, se puede vivir en cuatro frases. Te haré un pueblo grande. Amén. Te haré un pueblo grande. Eso indica que la bendición de multiplicación este año va a traer pueblos grandes. Amén, mí, amén, mí, lo creemos. Okay. Los pueblos que eran pequeños serán grandes. Las iglesias que eran pequeñas serán grandes. Las sociedades juveniles pequeñas serán grandes. El liderazgo Amén. en países será grande. Los pueblos serán grandes. Los niños tendremos iglesias grandes de niños. Amén. Tendremos iglesias grandes de jóvenes. Veremos cosas más grandes de parte del Señor. Y luego le dice, te bendeciré. Ese, ese bendeciré que llevaba implícita vida. Uh -huh. fecundidad uh -huh. y engrandeceré como ya te bendije ya tu nombre será grande uh -huh. multiplicaré tu nombre uh -huh. lo verán en muchas partes multiplicado en muchas partes oh, por todas partes verán el nombre de renovación para las naciones año uh -huh. de multiplicación 2023 uh -huh. renovación para las naciones año de multiplicación 2023 veremos en todas partes la multiplicación de parte de Dios entonces cuando yo ya tengo la bendición de Dios Que hemos dicho y repito que Es el poder conferido Por el Dios de la fertilidad y el crecimiento Que ese sí es el Dios de la fertilidad y del crecimiento Amén Entonces cuando yo tengo el, el Dios De la fertilidad y el crecimiento Yo no sé si estéril Entonces el hermano que monte un negocio No será estéril, va a producir el negocio Amén, lo creemos Total. Entonces la persona que crea que Dios le ha llamado para algo y empiece a ejecutarlo. Habrá fecundidad y crecimiento porque ha sido bendecido por Dios. Gloria a Dios. Quiero reiterar. Que es fundamental recordar que la bendición de Dios en el Antiguo Testamento. No fue un acto individual para Abraham. Sino un proceso continuo. Es decir que la bendición continúa hoy. Amén, lo la que creo. le dieron a Abraham continúa hoy. Amén, amén. Agarró al pueblo de Israel. Agarró el Pentecostés porque se multiplicó por allá un pueblo con un tal Pedro. Amén, sí. Wow. Hubo multiplicación por allá y ahora también nos está agarrando a nosotros la multiplicación. Aleluya. Hoy llegó renovación. Porque es un proceso continuo. La promesa de bendición llegó a renovación hoy. Ah. Como proceso continuo de una profecía dada hace miles de años. Pero Dios está. Acuérdense que se entrelazaron los tiempos y los que estaba pensando como tiempo oral, el tiempo de Dios era otro. Amén. El Señor estaba mirando hacia el futuro. El Señor estaba pensando en esta hora que se iba a proclamar a nivel mundial el año de la multiplicación 2023. A Yo lo no gloria a Dios, sí, lo creemos. creemos. Hoy es una realidad. Y usted ve que Israel asumió esto y fue grande. La base y el fundamento histórico, la grandeza histórica de Israel tremenda. ¿Quién se mete con Israel hoy? Grande, poderosa. Gracias a la bendición de Abraham. Es un pueblo grande y poderoso, así sea pequeño, pero tóquelo, para uh -huh. que lo exploten mil pedazos. Sí, amén. Tienen bombas químicas, tienen de todo lo que uh -huh. Bombas atómicas. Atómicas. Sí. Pero quiero terminar, después hablaremos de esto, quien quiera seguir puede venir a la Convención Nacional. Amén. veremos uh -huh. algo muy tremendo aquí porque, porque tenemos que parar, pero quiero referirme a ese texto que usted, eh, el, de, el que usted leyó. Génesis 22 17. El de yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia todas estas tierras y eran benditas ¿Cuál es el texto? Lea, por favor Bueno lo leo De cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré En gran manera tu descendencia Como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos Y también refuérceme usted con Génesis 26:3-4, por favor Dice entonces allí esa palabra poderosa: bendeciré a los que te bendijeren y a los ah, 26 a 26. Estaba todavía concentrado. Con este, que este, este es un año especial, uh -huh. un año maravilloso de multiplicación. Y dice así precisamente: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto yo Abraham mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes ¿leíste el versículo 3 también? Sí, señor, el 3 dice, dice habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre parece que vienen tierras amén, gloria a Dios vemos. Oh, Wow, wow Parece que vienen nuevos pueblos, nuevas naciones, Amén. Salen, nuevas iglesias, nuevos campos blancos, Amén. nuevos líderes, nuevos creyentes. Cuando Él habla, yo estaré contigo. Habla del cuidado amoroso de Dios y promesa del don, el regalo de Dios. Es decir, siempre que se habla, yo estoy contigo, habla de un Dios amoroso que iba a estar con nosotros. Y Dios estaba confirmando el juramento hecho a la y Dios le estaba diciendo que el pueblo iba a crecer Que Dios iba a traer multiplicación Y no solamente a él sino a la descendencia Amén, amén. Es, esta descendencia va a alcanzar sus hijos Y va amén. a alcanzar sus hijos amén. Y va a alcanzar los hijos de las generaciones que vienen y, y aquí hay algo especial porque aquí ya estamos hablando de Isaac Isaac está pisando tierras Está siendo testigo De la fecundidad, de la bendición Este hombre ya está viendo Esa estrecha relación De Dios con Abraham Y ahora con él Ahora Dios le está hablando El principio de la promesa tomó ya ahora Isaac Y lo va a bendecir Y lo va a levantar Y va a hacer con él cosas tremendas Aquí vemos que no solamente era con Abraham Y así será la, la situación yo, yo creo que Definitivamente el Señor está hablando de una multiplicación. Amén. Y el Señor está diciendo a la gente: salga del metro cuadrado. Lo primero que necesitas es que obedezca. Porque cuando Abraham sale, cuando Dios lo llama, lo primero que hace es obedecer. Amén. Y le pregunto, Pastor, precisamente eso, porque este gran lema trae una gran responsabilidad. Sí, amén. ¿Cuál es esa gran responsabilidad que nos compete a todos en este momento, al frente de este lema tan grandioso y maravilloso, conforme a esta palabra? Lo primero es la obediencia. El Señor le está diciendo a la gente: sal de tu metro cuadrado y mira las estrellas. Amén. Y mira la arena del mar. Yo tengo que salir de mi punto de comodidad. Yo tendré que ir a escenarios de crecimiento. Por ejemplo, Colombia tendrá 87 programas Gloria de trabajo a Dios. Gloria a Dios. Así se Entre evangelismo, congresos, con fraternidades, de todo vamos a hacer Salir del metro cuadrado y veremos una multiplicación más grande que nunca ha visto renovación para amén. las naciones en la tierra. Lo otro entonces es movernos y creer la palabra que Dios nos está dando. Que Dios va a bendecir nuestras generaciones. Vamos a profetizar sobre nuestras generaciones. Si otros no lo quieren, problema de ellos. Nosotros sí profetizaremos. Amén, amén. amén así será. Porque esa fue la palabra que Dios le da también ahora. Voy a bendecir tu generación. Y vamos a poseer las puertas de nuestros enemigos. Viene una autoridad como nunca Dios la dio. Gloria a Dios. Amén, amén. Vamos a desbaratar las puertas del infierno y vamos a tomar las puertas de autoridad sobre cada nación y cada pueblo. Amén, amén. Así que estamos muy, muy contentos y sentimos la presencia del, Señor, y presencia del Señor Y creemos que Dios va a traer algo muy fuerte sobre toda la tierra Sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos Solamente usted crea y obedezca lo que Dios le va a invitar Al desafío que Dios le va a invitar a este año Así que estamos absolutamente creyendo Que este es el año de la multiplicación 2023 ¡Qué gran reto, muy bien, muchas gracias a todos en esta hora por escuchar entonces este momento tan especial, apropiese esta palabra en su corazón, la llevaremos como una bandera en cada uno de los territorios donde Dios permita renovación, entrar en el mundo porque serán cantidades, no los podremos contar, serán como las estrellas, como la arena del mar y nos gozamos en esta hora bajo el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga a todos, el Señor guarde. hasta luego. 2023, año de la multiplicación. Te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia.